Señores, vamos a pasar a otra información. El gobierno cambia cajas navideñas por 1.500 tululuces en una tarjeta. ¿Cómo tú ves eso, Carlos? Dime, háblame de eso. No, yo quiero ver cómo se va a desarrollar ese... Vamos a ver qué es lo que. ¿Para qué van a dar esos 1.500 pesos? ¿Será que. ¿Tú crees que lo mismo que trae la caja navideña.? Da, son 1.500 pesos. El, mini, el ministro administrativo de la presidencia explicó la metodología que utilizará el gobierno para distribuir las tarjetas que serán entregadas a la persona en lugar de caja navideña. José Ignacio Paliza manifestó que en la primera semana de diciembre se distribuirán un millón de tarjetas con un monto de, de 1.500 pesos. Cada una pondrán ser consumidos en los comercios asociados al programa, progresando con solidaridad. ¿Eh? De esta forma buscan que se produzcan las imágenes bochornosas como años anteriores, donde la gente se aglomera, y más ahora por la pandemia del COVID-19, y se creaba una gran caos de entrega de cajas. Yo veo eso muy Yo bien. Yo veo bien. ¿Tú sabes por qué? Porque no se, eh, la situación no amerita el acumulo de gente y puede llegar a más gente porque siempre, todos los años se da que en una familia se llevan cuatro y cinco cajas. Yo veo eso muy bien, que sea una tarjeta para que las personas no estén con ese trote que se cogía antes. mire. Y cuando eh, esa esa esa caja traían romo, personas que no Perdón. beben, ¿no entiendes? Vamos a ver el video. proceso es la elaboración de una tarjeta de una tarjeta tipo crédito una tarjeta similar a la de solidaridad, que sea canjeable en los diferentes comercios donde solidaridad hoy es canjeable o donde quiera que haya una eh, es una tarjeta similar a una mastercard por ejemplo o sea que pueda ser canjeable básicamente en cualquier comercio donde se, donde se vendan alimentos es una tarjeta que tendrá una, una colaboración de apoyo se estima de 1500 pesos por cada una y solamente podrá ser cambiable por una célula, entiéndase. Una persona no podrá cambiar más de una sola tarjeta para que no haya eh, un nivel importante de seguridad y que la mayor cantidad de dominicanos y dominicanas puedan hacer uso o provecho de, esa, de ese apoyo solidario. Será cerca de un millón de tarjetas que se distribuirán, se utilizará el sistema integral eh, único de beneficiarios para conocer la mayor cantidad de dominicanos y dominicanas que están en la necesidad de tener un apoyo gubernamental, así también se buscará el auxilio de entidades de la sociedad civil, como las iglesias, juntas de vecinos, entre otras estructuras, así como las gubernamentales. En se la, la idea es eliminar las filas, eliminar eh, las imágenes eh, degradantes que en algún momento se han vivido de las situaciones que se dan como consecuencia de distribución de cajas, situaciones, es humanizar un poco. Eh, la colaboración que hace el gobierno y transparentarla para que haya la seguridad y la certeza de que será un millón de dominicanos que recibir este colaboración ¿Y fue o sea, lo... Ya lo he dicho, se va a utilizar el sistema integral único de beneficiarios el sistema de solidaridad porque hay una capacidad de distribución y de acercanía con la gente de, manera, de una manera muy rigurosa Así también se conoce la cantidad, una cantidad pesada de dominicanos que necesitan un auxilio y todavía no son participantes de solidaridad, o sea que podemos identificar. También se van a utilizar las entidades de la sociedad civil, como las iglesias, las juntas de vecinos y otras estructuras que existen en todo el territorio nacional que están muy, muy bien definidas. Así como también las entidades gubernamentales eh, vinculadas al sector o gabinete social, como es el caso, por ejemplo, del de, de, de plan social de la presidencia. Y de otras estructuras que se dedican a ello. O sea, de hecho, lo que está para aparece en las primeras semanas del mes de diciembre para que si la gente pueda tener la oportunidad de cambiarlo. Además, que hay una, toda una metodología de organización para su distribución que no puede ser ligera, por eso debe tener que eh, guardar algún tiempo para poder hacerlo. Pero formalmente, esta información se le dará a conocer al país en, en, una, en una, un espacio informativo exclusivamente para. El Ministro, otro... ¿es seguramente a la nueva Junta Central Electoral el reto que tienen estos nuevos miembros? Es muy grande el reto que tiene, porque venimos de unas elecciones altamente conflictivas, cuestionadas, suspendidas, en las que el pueblo dominicano ha entendido en los últimos procesos electorales el sistema retrocedido. Esta Junta tiene que recuperar la confianza del ciudadano y en, al tiempo que hace eso, hace que se fortalezca la democracia y el sentido general. Ellos tienen un gran reto, había una sociedad muy, está muy pendiente. Eh, de, sus, de sus pasos. Además, que lo único que la sociedad decide a en la política es que sean independientes y que puedan hacer su labor a las circunstancias que vive la República Dominicana. Nosotros como organización política, el gobierno encabezado encabeza el presidente Luis Abinader ha cumplido con su parte. Nosotros estipulamos que íbamos apoyar una junta que no tuviera vinculaciones políticas partidarias. Ahí está. Eh, y por eso lo único que le exige... Ahí está, ahí está el, el, el ministro explicando cómo es que van a dar los 1.500. Yo lo veo bien. Está bien. Y, y va bien. a llegar a, a, a la mano donde tiene que llegar, que no se va a beneficiar en una familia. Ah, claro. claro. No, los tigres que tenía. A mí me dieron una galleta una vez, buscando una caja de esa. Y era un negocio. Edadio. Eso era un negocio en diciembre. <risas> el estadio. El estadio, no se me sabe que uno se metía todo. Claro. En esa fila que, que tiene más saliva con la manojada, la viejita caía en el suelo. ¿Tú entiendes? Miren, miren ese video, miren ese video. Así era que se. Por ese soporte que está. <risa> <risa> Increíble. miren, miren cómo era la situación. Miren, miren, miren, miren. Qué, qué toyo. Es un panel de, de Dios, en mira, parece. Mira, Dios mío, mira, ay, oh, eso da pena. Eso fue años atrás. Miren la señora, miren la señora ahí, mire, ve Ay, Dios mío, mire. Gracias a Dios y, y, y al presidente por esa iniciativa. Ay, padre, miren, miren. <risa> Los muchachitos, ¿dónde están? Míralo ahí. Mire la doña, mira la doña, se subió. Mire cómo se apea esa muede ahí. ¿eh? Señores, así era que se repartían las cajas, yo lo veo muy bien. Señor, vamos a poner el número ahí, vamos a sacar varias llamadas. Pues varias llamaditas, a ver qué opina la ¿Qué gente. ¿Qué opina? 809-725-0505, opina, usted está bien, los 1,500 pesos en una tarjeta, usted quiere la caja así, ¿cómo usted la quiere? ¿Eh? Caja o tarjeta, ¿cómo usted quiere? Para Navidad. Navidad que viene, pon una musiquita abajo. del año. Yo cojo, yo cojo mi, mi tarjeta, porque coge y a coger lucha, a que te den un golpe, atrás de la caja tenemos una llamada. Hello, buenas? ¿Qué buenas? ¿Qué usted prefiere, dama? La caja o la tarjeta? La ah. caja o la tarjeta. Mil veces la tarjeta. Mil veces dice la dama, muchas porque gracias. Se ven y se ven. Muy delicado, mejor. Claro. Y, y las personas mayores pueden. Y ese muchacho que está al lado tuyo hijo de Yan Yang. ¡Ah! ¡Ah, señores es aquí el, el hijo, hijo de del Yan líder Yan de Yeyal La Antigua. Bien, <risa> no, Carlos, pues pero tú no me habías dicho eso. No. <risa> Seguro somos familia, este, no se sabe. La gente... buenas! Buenas tardes, ¿cómo está usted, hermano? Bien, bien, y usted a su orden. ¿Está usted de acuerdo, tarjeta o caja? ¿Cuál de los dos? Julio César de Pimentel. Hey, Julio César de, Pimentel de nosotros, de nosotros fiel. Fiel. ¿Cuál te prefiere? Todos los días yo veo su programa. Mire, Gracias. la única verdadera forma que hay, esa la tomó la decisión Luis Abinadel, porque da pena esos rebusos, esas trompadas, sí. esos cañazos que se daban y esa gente mayor de edad que caían como pollito <risa> Es con la tarjeta, así mismo el presidente Luis Abinadei, 100%. Claro, claro, claro. Muchas gracias a la gente de Pimentel. Porque. Fiel a nosotros. Señores, 809-725-0505. Eh, ¿Está usted de acuerdo con que sea... Tenemos otra llamadita, llamadita. Hello, buenas. Hello, buenas. Buenas. Dígame, ¿qué te usted está de acuerdo? ¿La tarjeta o la caja? La tarjeta, de acuerdo, de acuerdo a la tarjeta. ¡Eh! Porque... Claro, claro, porque más decente la tarjeta, pienso claro, yo. No, hay, no me tomo tiempo cogiendo lucha. El tiempo sí. que lo tomo haciendo fila para la cajita, voy y busco con mi tarjeta. Claro, y son malos olores que hay en esa fila también, cuando estaban dando esa caja, que eso es increíble. Esa doñita que le daban, eh, tú sabes, que y salían una... golpeadas ya, ¿eh? ¿eh? eh, eh. 809-725-0505 ¿Está usted de acuerdo Con la decisión que tomó El presidente Luis Abinader Que ya no es caja Ahora es tarjeta ¿Qué opina usted sobre eso? Hello, buenas Hello La tarjeta, la tarjeta La tarjeta, dice el caballero La tarjeta, la tarjeta. ¿Eh? Así es, todo el mundo quiere la tarjeta Porque eso es un caos ¿Eh? Eso es un caos, miren. Y ahora, con esta pandemia, usted aglomerar a todas esas personas para darle ¿eh? para darle una cajita. Eso es un problema. lo buenas. Sí, buenas. La tarjeta, la tarjeta. La tarjeta, la tarjeta, la tarjeta, la tarjeta, la tarjeta, la tarjeta, la tarjeta, tarjeta la tarjeta la tarjeta, tarjeta, la tarjeta, la tarjeta, la tarjeta, bupa. la tarjeta, la tarjeta, la tarjeta. Son la gente, tan contenta, la gente. Eh, cuidado, que no somos nosotros. Es muy que fácil uno ir y, y a coger calor, y a coger sudo. Y, y tal vez te la quitan en el camino porque uno no sabe quién lo está mirando. Así mismo, hello, buenas. Buenas. Adiós, mejor la tarjeta. Es eh, mejor la tarjeta, ¿verdad, mi doña? Adiós. Y oye, dile que pongan a Navidad con Telenor. ¡Eh! eh. eh. <risa> Navidad, <risa> con con terreno, <risa> Navidad con Telenor. Navidad con Telenor. Navidad eh. con Telenor. Tiene que ponerme la musiquita, hello, buenas. Bueno, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, ¿y usted? Provincia de La Vega. ¡Eh, de La Vega! De la vega. <risa> ¿Está de acuerdo con la caja o la tarjeta? La tarjeta, la tarjeta. ¡La tarjeta, la tarjeta, tarjeta la tarjeta, la tarjeta! Están ¿sí? ¿Sí? activos la gente con la tarjeta. La gente está activa que quieren su tarjeta. Claro, aso. pero no compren hijos. ¡Hello, buenas! ¡Hello, bueno, buenas! Buenas. ¿Qué usted prefiere, la caja o la bueno, tarjeta? Bueno. La, la tarjeta, porque la caja la usaban los diputados para... Pa, pa. ¡La tarjeta, la tarjeta, la tarjeta, la tarjeta, la tarjeta! La tarjeta, la tarjeta la... Señores, buena decisión. La gente, le ha, la gente le ha gustado esto de la tarjeta. Es, eh. es más bueno, no hay que coger Pero bueno, se lucha? puede comprar el romo, no pueden comprar el romo, mi gente. Eso es para la este cena. Eso es para la cena. ¿Eh? Sí, porque la caja, ¿qué es lo que traía la caja? La caja traía eh, su arrocito. Esa es, es harina, esa harina de maíz. Harina, su harina, su sardina. Esa harina de maíz, Dios mío. Un paquetico de paqueti, pa yendo. No, no traía, vamos, ayúdame. El spaguetti. El, ro el romo carta dorada. El ponche crema de oro. Traía pasa. pasa. Le traían gomita. Gomi paquete de gomita, gomita ¿Para que te gomita. ¿Qué más? Eh? Eso, déjame ver, traía ah, la, lo trae azúcar, habichuela blanca traía. y negra, roja y negra, no, habichuela, azúcar, azúcar, menos ¿Qué de mi, menos ¿Qué? De mi, menos menos menos menos menos menos menos menos menos La menos con menos menos menos menos menos menos menos Hola, la menos buenas! menos menos Déjame decirte, el pueblo goza de una, de una de una prioridad recibiendo una tarjeta. Compra lo que, le, lo que quiere comprar gasta donde quiera gastar. Claro. Y recibe a los negociantes pequeños, a los comerciantes pequeños para ganar también, se le da oportunidad. Porque claro. Los claro. grandes mayoristas son los que se aprovechan. Claro, así es: la tarjeta, claro. la tarjeta, la tarjeta, la tarjeta. La tarjeta, la tarjeta. Muy bien. O sea, Tú sabes lo que él dice, que siempre con la tarjeta también por atrás se hacen su claro, hacían su negocio. Ahora le sirve para aquellos sueños de colmado claro, que tienen su pequeño una, negocio una y puedan crecer. No, y a veces usted quiere comprar algo en el supermercado y, y, y la, la caja es lo que el otro quiera. Usted va a comprar, no, me falta el arroz nada más, ya 1.500 pesos. Y ahí pues tiene, tiene ese arroz que es diciembre. De que ella quiere diciembre entero con el arroz. ¿Me no entiendes? Hey. 809-725-0505. ¿Está usted de acuerdo con el nuevo método para los pobres, los, po los más necesitados en este país, tomado por el presidente de la República? Hello, buenas. Buenas. ¿Está usted de acuerdo, caja o tarjeta? tarjeta. pero el presidente de la República va a ser un hombre bueno para el país. ¡Hey, la, tarjeta, eh, la tarjeta, la tarjeta, la tarjeta, la tarjeta. La tarjeta, la tarjeta, la tarjeta. Tarjetita, mejor la tarjeta. Tarjeta, tarjeta. <risa> hey. Pero a mí me tiene que salir a tarjeta, como yo soy pobre. Ahorita salen de los ricos, que esto, que los demás. No, nosotros hay que a hasta que, entre claro. tenemos que salir la tarjeta. En ese millón tenemos que estar nosotros. En ese millón tenemos que estar nosotros eh, la tarjeta. O amargar a la madura a mi madre. Un saludo a mi madre. No, un saludo a saludo. Un saludo a, a la madura. ¿Cuántos cuánto millones de pesos ¿no? Ay muchachos, <risa> muchísimos. Lo primero adelante, vamos otro adelante y después atrás, señores. ¿Está usted de acuerdo que cambien la caja por la tarjeta? 809-725-0505, llámenos y opine. Eh, pon la musiquita abajo. Hello, buena. Sí, buena. ¿Está usted de acuerdo con el cambio de caja a tarjeta? Con el cambio de caja a tarjeta. No, no, la tarjeta, que si no cuidamos más. La tarjeta, la tarjeta, la tarjeta, la tarjeta, la tarjeta. La tarjeta, la tarjeta, la tarjeta. Activo la gente activo? es que le va a quitar un problema. mire cuando daban cajas a las seis de la mañana haciendo una fila, ¿me entiendes? Haciendo una fila. Las personas mayores no llegaban a tocar porque los tigres se adueñaban de la caja para venderle hacer lo que ellos quieran. La tarjeta no. Falta la... Eh, ¿Qué falta? Eh, leche canesio. No, hombre, leche canesio. Falta la... arroz. Vamos con barroz. El arroz, la bichuela, lo que usted quiera con su tarjeta. Pero la caja... Una lo que la. Te es... una lata salsa? Una lata salsa, ¿qué es la que falta? ¿Tú la a la salsa. Pero qué? tú ibas a las seis de la mañana y no sabías si a las seis de la tarde iba a llegar con la cajita. Después no de que, que, que así mismo, que no se compre el romo. Que compre lo necesario. Porque a veces... en lo buenas, buenas. Sí, ¿está usted de acuerdo que cambien la caja por la tarjeta? No, no, una tarjeta con 1.500 pesos le va a salir como que le ha salido la, la de solidaridad. El programa fue pues la misma. Por, por, el, por el mismo banco. ¿Cómo le dan los 2.500 pesos? Sí, como le da la fase, me parece Ajá, que fase. Le dan 1.500, usted, usted puede ir a comprar lo que usted quiera. Eso va así. Y ya seguro adelante el gobierno anuncia qué día que puede ¿eh? Claro, y qué día que van a depositar eso para que usted compre lo que usted quiera. Muy bien. Sí, pero muy bien, muy bien. Veo eh, eso bien del presidente Luis Abinader, que por cierto, viene el viernes para acá. Luis Abinader, hey, ya te sabes que hay, que hay que caerle atrás al hombre. Claro, hay que ir para del hombre a caerle atrás. Señores, llegamos al final. Llegamos al final, eh. a mí no me gusta esta vuelta. Eh. Claro, claro, ya claro. llegamos al final Cali ahora. Señores, nosotros nos vamos, pero con la decisión que nos quedamos con la tarjeta. Yo con la tarjeta, claro. Eh. La tarjeta, la tarjeta, la tarjeta, la tarjeta. Señores, adiós, hasta mañana, los sosobrosos.